¿Les gusta? Es un, literalmente es un violeta gris. Me re gustó, qué sé yo. Igual se va a lavar y me va a quedar blanco de nuevo, pero es como la mejor manera de mantenerlo lo más tiempo posible gris. Esto después se lava queda un gris muy bonito. No le crean, es un croma. Ella es pelada. <risa> soy pelada, no le digan a nadie. <risa> se van a estar dando cuenta que me están viendo mucho mejor Pero hay algo distinto Te bañaste, basta, así me bañé Te quedó re bien, tita, hacemos un hijo La luz, ¡exacto! Cambié la luz Y ahora ya no tengo un aro todo cagado de luz Ahora tengo un panel de luz Entonces no me robé ninguna cámara Bueno, lo que quería era hacerme como como Agarrar distintos tipos de ropa ahora Ir cambiándome y mostrarles Ah, suena todo porno, güey. Ya fue. Quería hacer una... No, bueno, pero quería ir cambiándome y haciendo como este estilo. Y mostrando, tipo, qué es lo que vamos a hacer. Y, che, yo siento que esto está bueno. ¿Vos saben que Yo me quería probar, tipo, con este look que me quería hacer ahora. Tipo, tirando algo así. ¿Ven? Como tirando algo así. Obviamente, esas minas tienen una cinturita que yo no tengo. Pero me parezco más a esta, digamos. Y tenía ganas de hacer algo así. Encima, yo tengo ropa de esta época. De mi hermana Jessica. O sea, mi hermana Jessica en esta época era Fulemo. y nada este tipo de ropa mi hermana jessica la tenía y nada me regaló ese tipo de ropa y yo la tengo entonces quería hacer algo así pero acá tenía el tipo como la musculosa que es esta musculosa que imagínense que es de 47 street de esa época y tenía esta estaba pensando en de última ponerla un poco debajo tengo como lo que sería esto aquí ay ah, con la remera nueva que compré esta me dejo una remera no bueno. esto es una musculosa ¿What? Que son re, re, onda, son re. Voy a poner una ahora, porque literalmente son re. También estos collares, estos collares también. Re, o sea, re, estos collares, re. Pero no lo vamos a mezclar todo. Vamos a darle lugar a cada cosa, ¿no? Porque vamos a hacer varios conjuntos. Ahora la pregunta es: ¿ya eligieron pantalón? Ahora, ¿pantalón largo o bermuda? Pantalón largo, bermuda. ¿Qué vas a elegir? lo que elijas, te voy a mirar así. Oh. A ver. pantalón con Joey de River Plate. Bermuda. Voy a probar con la bermuda. ¿Qué voy a probar con la bermuda? Bueno, ok, hay un tema. El pantalón claramente me queda grande. O sea, claramente esto me queda súper grande. Pero como que quedó dentro de todo. Pero, eso está mal. Lo que puedo hacer para este pantalón que me queda grande con este otro cinto O sea, con este otro cinto con este sí me queda mejor Hoy tengo ganas de ser fachera Hoy me levanté fachera Bueno, ahora sí, me voy a poner unas dos colitas Y acá... Estaba pensando en ponerme tipo, estiró una cadena Acá en la cadera ah. Y ahora necesitaría las dos colitas a... ¡Ay! ¡La puta que te parió! ¡Hijo de puta, niña de mierda! ¡La concha de tu madre! No Estás pensando Hijo de puta Lo voy a matar, me viene a robar calentito Hijo de puta Ese es el primer conjunto Este lo haría con dos colitas Este lo haría yo con dos colitas Ok lo otro que yo tengo Que está acá, pero Una de estas del de 2000 Me acuerdo que esta la usaba mi hermana Todas las compañías de curso se lo copiaron y Lo que estaba pensando ahora es Ok, un gorrito Tengo este de lana, que tiene su tiempo A que se ve muy bien Yo su estilo de ropa, ¿vieron? Quedó muy bien el estilo Si yo no, también tengo una gorrita Esta gorrita tiene miles de años Una gorrita de BTS Está medio igual y cagada, palo Pero no queda mal también Está re aplastada. ¿Qué dicen? tan yuta son. Lana, gorro, lana, lana, lana, gorro. Bueno, todos dijeron el gorro, menos la gorra. O sea, todos dijeron el gorro y lana. O sea, que me refi se refieren siempre a la gorra, me imagino, ¿no? Digo, al, al, la, al de lana. Sí, igual yo también pensé lo mismo, ¿eh? Como que el otro está bueno, pero está muy cagado, piñas. Y Está bueno. Soy como un indigente con estilo. <risa> bueno, ese sería el primero, outfit. Sí. Vamos a sacar un par de fotitos porque a ver, está muy fachero. Que subo a la luz. Tengo una pantalla de luz ahora, así que fotos van a salir. Ahora de intentar el próximo eh, Lo que estaba pensando ahora es con el de esta musculosa O sea, con esto, ¿ven? Con estas dos cosas Siento que da ser la concha de tu madre ¡Y pongámoslo a prueba! Bueno, ¿qué es? ¿Qué pasa la remera? Es una muy linda remera Pensaba poner esta arriba Tipo, onda algo así Ok, que sería algo así Pero, esta la estaría acá Ahí va y ponerle un short negro que tengo la es... Serían estas bucaneras Que están hechas percha, pero es la idea Que están hechas mierda Yo tengo unas panties que están hechas mierda Pero porque están hechas mierda a propósito Ok, esto va a estar complicado Va, me gusta. gusta No queda mal eh, la gorrita rosa Nada que ver la gorrita rosa, pero no queda mal Tenía unas muñequeritas de micro red así <música> El, el segundo conjunto, vamos a hacer tres como mucho, no voy a hacer más de tres porque ya me, me cago aburriendo Necesito más luz Mi favorita por mucho es esta, está re buena la foto ¿no? Es re linda ¿la ven? ¿No que está re linda? Ok, pollera, la pollera de acá, las polleras te cambian completamente el cuerpo Estoy pensando algo así, pero tengo que terminar de, de cranearlo. Estoy pensando. Bueno, voy a intentar lo que tenía antes. Mí. Si queda bien, lo dejo puesto y si no, no. Ok, bueno, es algo así. ¿Se entiende? Pero pasa que mi idea es que no sea gótico. <risa> <risa> y lo que yo tenía pensado era esto con este. Vas con este, no. Si no, con el otro. Bueno, igual este estaría con esta camiseta que Amigo, suele ser un moño. La campera que recuperé el otro día. ¡Esa! Ya está. A la verga esto. ¿Ah? La muñequera, Me la dejé puesta. No. Una tragedia. Uy. No. ¿Me la habrás roto? No. Bien. Sano. Listo. Con esto ya estoy. Si sí, le hago esto, tipo. ¡Cagó! ¿Vieron? Pero creo que el pantalón iría mejor. Porque esto es todo muy oscuro, todo muy negro. Y el pantalón es lo más gris. Tipo pantalón. Ahora mismo hasta de esta De está bermuda. ¿Se entiende? Vestida de gótica. No es gótica. Lo juro, juro que el gótico no es así. Podría llegar a ser más romántico pero gótico no. Ahí va. Bien. Mejor. Bueno, de otra manera este outfit oh, ¿sí? que podría ser. ¿Tipo un corset arriba de esto. ¿Ves? Algo así sería más. Oh. Va. Tendría que ser más chalequito. Bueno. Así siento que está un poco más fachero, eh. Estoy hecha mierda, ya me cansé Bueno, esos fueron los outfits de hoy Hicimos tres outfits Y fuimos combinando todos Me daba paja no poder variar tanto en collares Porque la verdad es que no tengo tantos Pero me, me gustó, me gustó hacer... ser quizás sea algo estilo outfit O sea que es muy cansador y tener que ir buscando cada una de las cosas <ríe>